Ignacio Martínez Eduardo. Amadeo Medina Efren Gómez Edgar David Oliver ¡Nos formamos! ¡ECOTENCA! <risa> Ecotenca es una empresa formada por un equipo multidisciplinario que nos dedicamos al diseño y fabricación de productos que tengan que ver con la movilidad alternativa e incluyente.